Vamos a cambiar de tema, recién lo mencionábamos en uno de nuestros temas de los títulos y tiene que ver con esto que se estaba esperando, que son los precios justos, esto de tratar de moderar eh, la inflación, sobre todo en los productos, lo que decimos todo el, todo el claro. tiempo, ¿no? lo que nos pasa a todos cuando vamos a comprar y de repente cada vez hay más aumento, cada vez compramos, se paga más y se compra menos. Y hay un nuevo un plan. Hace un nuevo plan y están tratando de hacer converger la expectativa que tienen muchos de inflación y eh, la expectativa también de aumentos salariales. En ese tren es que en su momento al, eh, el propio ministro de Economía, Sergio Massa, había planteado que iría a un acuerdo de precios. Sí. El acuerdo, en este caso, ya habíamos conocido, se iba a llamar precios justos e iba a ser mucho más pretencioso en cantidad de elementos. Pero sobre todo traía una, una novedad y era un sistema de monitoreos de precios. Esta mañana una extensa charla que habló de muchos temas, el ministro de Economía, Sergio Massa, ya adelantó que la idea es que el 85% de los productos que son de la canasta de un hogar eh, participen de este acuerdo. En esta ronda ya está trabajando el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, ya ha tenido algunas de las reuniones con los empresarios, pero todavía no ha salido nada oficial y terminado. Lo que revela Massa es que eh, existiría un acuerdo... Ya no irían por esa idea del precio impreso en los productos. A que eso esté se como rotulado, no. En principio, no irían por ese sistema. Uh -huh. No sé si está descartado, porque todavía no es oficial, pero sí irían por otro sistema. Y es que un usuario, hoy que podemos escanear muchas cosas a través de códigos uh -huh. QR o de barras, uno pudiera chequear a través de eso con el teléfono de cada uno si el precio se corresponde con el compromiso asumido por los empresarios y si no, poder denunciarlo. Pero lo anticipaba el ministro de esta manera y a la vez que decía que irá por un poco más de tiempo, por cuatro meses. Eh, lo que estamos buscando es que el ciudadano común en los temas de alimentos, de higiene personal, de, de higiene en el hogar, eh, tenga ciertas certezas en los productos de consumo masivo, como se dice habitualmente. Uh -huh. ¿Cuatro meses sin que se muevan esos precios? Cuatro meses con un grupo... De, que representa el 86% de lo que todos consumimos sin que se mueva y después con el resto de la producción con un esquema eh, de variación mucho más moderada que la de la inflación. ¿Con el precio en la etiqueta? Bueno, estamos en una cosa un poquito más moderna que la etiqueta y además con un sistema de reporte de denuncia. Mi idea es que el ciudadano común tenga bajada de mi Argentina una aplicación Uh -huh. que lea código de barras cuando vos abras vas a tener el precio que corresponde a ese producto y lo vas a ver en la góndola si el supermercado el chino, el almacén no cumple vos vas a tener dos botones que uno es para denunciar que no está cumpliendo y como ahora las multas para los supermercados dejaron de ser 8 millones de pesos por incumplimiento y pasaron a ser 240 millones de pesos por cada incumplimiento, porque subimos las multas 60 veces, entiendo que van a preferir cumplir a tener a los ciudadanos reportando con el celular denuncias por incumplimientos. Bien, bueno, o sea que esto todavía, si bien está en marcha, no se ha hecho oficial. No se ha hecho oficial, pero ya está dando un poco una, algunas de las claves de cómo sí. operaría el sistema, ¿no? Bien. Y cuál sería el sistema también de monitoreo de la gente. Claro, cada uno sería su propio inspector, ¿no? Frente la, al producto Eso con el celular. y poder, ajá. Uno sería el supervisor e iría, bueno, mostrando dónde se cumple y dónde no. Bien. Bueno, interesante, interesante. como, como nos lo demuestra. Son cuatro meses en los claro. cuales va a ser determinante qué haga cada consumidor. Totalmente. Está bueno eso como lo porque, no porque si ha habido una característica prácticamente permanente ¿Mm? en estos programas es que arrancan bien y con el sí. tiempo o desaparecen los productos o desaparecen los precios, o se, se meten los incumplimientos. O se meten en la grieta política el hecho de las revisiones, porque dicen la, claro. la provincia, que tiene otro color, no quiere salir a controlar, claro. terminan siendo los municipios, las, moviliz las organizaciones sociales las que tienen que hacer esa tarea. Claro, y las más amigas del gobierno en general. Claro, porque, por bueno, supuesto. ahí empiezan la, los roces. Bueno, hay que seguir hablando de precios y en este caso de las prepagas. Recordemos que fue un aspecto al cual hizo mención Cristina la semana pasada. Exactamente. La novedad era que las prepagas habían sido autorizadas a tener dos aumentos sobre finales de año. es, que es impresionante. Y, o sea, bueno, hoy lo ve la realidad de la familia, ¿no? Claro. ¿Cuántas familias están llegando con lo justo para poder hacer frente a lo que hoy significa una prepaga? La verdad, y además que la prepaga no, dejó de ser una, eh, un servicio de salud de élite o, eh, o puede, puede seguir siendo de élite. El problema es que apenas se alcanza a cubrir hoy los servicios de salud. Porque el resto de obras sociales sindicalizadas, estatales o la prestación de salud básica ha tenido un serio uh -huh. efecto después de la pandemia Total. y están todas en crisis. No, bueno, y muchos prestadores que no, que no te reciben, o sea, estás pagando una prepaga altísima claro. y que quizás muchísimos médicos ya ni siquiera reciben ni eso, siquiera. no estamos hablando de la Tenés de, de que todas. soportar esa prepaga con estos incrementos de los que estamos discutiendo y también pagar consultas particulares claro. o con seguros altos. Bueno, lo cierto es que Sergio Massa... Es el dueño de la oficina, es el responsable de la oficina por el que pasan muchos de estos aumentos. Y días atrás tuvimos la crítica de Cristina Fernández, que después de autorizado este incremento, había cuestionado que estas prepagas iban a tener un aumento a finalizar el año superior a la inflación. Sí. Bueno, Sergio Massa se mostró alineado, pero hizo una salvedad de por qué él entiende igual que Cristina Fernández, pero tiene otro error que cumplir. Esto decía. El aumento de las prepagas no tiene ninguna explicación, ¿no? Eh, no generó ningún ruido yo comparto digamos filosóficamente lo que dice el tuit la diferencia en todo caso es que eh, hay que entender que a mí más que por ahí quejarme me toca digamos además eh, trabajar en la resolución no mm. creo que digamos Cristina lo que hace o el tuit de Cristina desnuda un problema que es que las prepagas en la Argentina eh, en el último año tuvieron aumentos por encima del promedio. Uh -huh. Me parece que es verdad. No. Pero todo lo comentamos como si nadie lo hubiera hecho. ¿Alguien se, alguien se lo dio ese aumento, se lo dio el gobierno. Se lo da una resolución, en realidad, cuando los regímenes... Por eso hay que desindexar la economía. Uh -huh. Porque cuando vos... Hay estás... una fórmula que está hecha. Claro, en el está hecha y está hecha y, y cuando la fórmula está hecha digamos lo que hace el funcionario es cumplir lo que dice la resolución. ¿no? Mm. Yo no, no veo mala fe ni del superintendente de salud, ni mm. de la ministra de salud o del ministro de trabajo. Se puede cambiar. Creo que, claro, hay un tiempo de vencimiento que es ahora en diciembre y creo que hay que pensar un nuevo modelo que permita que las empresas de salud ganen plata, porque está bien que ganen plata, uh -huh. que den un buen servicio, porque es clave que den un buen servicio... ...que el cobro también esté asociado a la tasa de uso...